Sufimos el despido de dos compañeros, entre ellos el secretario de transportes de Barcelona, de la, de la local. Y la represión viene debido a la acción que desde este sindicato venimos aplicando en los últimos cinco años en que estamos presentes y que, y que supone un problema para la empresa. Nosotros no hicimos la película, fue Ken Loach, ¿no? pero se nos, ha, se nos ha permitido participar del evento y vamos nos hemos tirado a la piscina sin dudarlo, porque entendemos que la película tiene libertad al Movimiento Libertario y a la CGT como organización narcosindicalista nos atraviesa ¿no? completamente en su contenido y en lo que, en lo que traslada ¿no? en la película y por tanto vamos, nos sentimos emocionalmente implicados, no solo ya ideológicamente sino también emocionalmente. ¿no?